bueno este video quizás sea uno de los más importantes que he hecho para el canal de youtube para mi canal porque es importante ustedes están viendo de fondo que tengo ahí mi correo electrónico ¿Qué ha sucedido bueno han sucedido muchas cosas que me han dejado bastante triste bastante desconforme no con youtube y ahora lo voy a explicar por qué, sino con un canal que me mandó de strike a un video. Y acá les voy a explicar qué fue lo que aconteció y qué es lo que va a acontecer de aquí en adelante seguramente con mi canal. Todo empezó con un video que yo subí hace un año, que está acá. Voy a salir un poquito. Y les voy a leer lo que dice acá. Y vamos a leer lo que dice acá. Debido a un aviso de eliminación de incumplimiento de derechos de autor que recibimos, tuvimos que eliminar tu video de YouTube. El video del título Facundo Cabral, Paz, Libertad, Amor, Odio, Perdón, Solo se trata de Vivir. Un video muy lindo. Claro, video muy lindo, muy lindo, muy bueno. Eh, estaba cerca de las mil visitas, pero no importa las visitas. Lo que importa es que el video este es de contenido mío, es de contenido original, tomado de, de Google, hecho por mí. Pero este aparte de esa, vamos este seguir leyendo. Ahora tiene una identificación de derechos de autor. Y eh, eh, ustedes se imaginan lo que dice acá: sigue leyendo eh, por derechos de autor. Eh, Tendremos que editar su cuenta. Si sí, recibe varias advertencias, ya recibí una, ¿verdad? Bueno, este, o sea, el que me envió la notificación, o sea, me envió la eliminación de mi video, fue este canal que se llama Facundo Cabral Oficial que de Facundo Cabral no tiene absolutamente nada, tiene solo el título. Porque es un canal que no se compadece en nada con la idea de que tenía Facundo Cabral sobre, sobre la vida, sobre las personas, sobre el amor, sobre compartir, sobre el, el estar este, unidas, el amor entre las personas, no nada. Este canal lo que quiere es básicamente... Eh, eh, tener todo el contenido para ellos. Ellos lo que quieren es utilizar todo el contenido de Facundo Cabral para ellos, no les interesa si eh, no es de ellos, no les interesa absolutamente nada. Es un canal que tiene título de título solo Facundo Cabral porque no la ideología de Facundo Cabral ellos no la utilizan. Y a ti te lo estoy diciendo, si lo estás viendo este video, a ustedes, o no sé quién es el dueño del canal, bueno, ustedes no... Están siendo criteriosos con la idea de Facundo Cabral en vida. Ustedes lo que quieren es lucrar, es ganar dinero y es quedar con contenido que no es de su pertenencia. No les pertenece. Este video que yo hice de Facundo Cabral, del querido Facundo Cabral, no les pertenece. Ahora vamos a ver cómo continúa esto. Voy a salir de acá. Ya está la notificación que me envió YouTube. Bueno, perfecto. Vamos a seguir acá. Vamos a leer acá. Bueno, YouTube se, se, se comportó de manera coherente. Coherente, tengo que decirlo. Eh, está haciendo de intermediario. Porque yo contra notifiqué. Porque hay dos maneras de hacer las cosas, ¿verdad? O para los que saben de estas cosas, de las notificaciones, de los strikes, eh, la persona que te elimina el video, lo puede hacer de dos formas, o lo hace este, el robot de youtube, la, de, de manera robótica, que el video este, te lo bloquea youtube. Y no trae otra consecuencia a no ser este. Creo que strike no trae. O de manera manual, que me hizo esto este canal, me lo hizo de manera manual. De manera manual, este, envía la notificación a YouTube, como que el video es de ellos, y YouTube bloquea de manera manual y te eh, manda un strike y te elimina el video. Es lo que hace YouTube. Tú lo que puedes hacer son dos cosas. o mandas una contra notificación, perdón, o te tratas de contactar con la persona este, dueña del otro canal. Yo la segunda opción la descarté. hay mucha gente que hace, intenta este, ponerse en contacto por ejemplo por correo electrónico con, con la, la otra persona, pero eso es muy difícil porque la, que la persona te vaya a contestar o que vaya a querer... este. A, eh, tener algún diálogo contigo es muy difícil. Así que yo elegí la, la, la contra notificación. Y acá dice, muy claro, para que ustedes lo vean, dice, eh, Gracias, eh, hola César, taloco loco, gracias por enviarnos tu contra notificac notificación. Se la reenviamos a la parte que envió la notificación de eliminación. Ten en cuenta que cuando enviaste esta contra notificación, se inició un proceso legal formal de impugnación que tuve abordará conforme a la ley. Ten paciencia ya que el proceso puede demorar. Una vez que enviemos la contranotificación al demandante le daremos un, un plazo de 10 a 14 días hábiles a partir de esta fecha para que proporcione pruebas de que inició acciones judiciales o sea que pueda hacer en, en, iniciar acciones judiciales contra mí. Lo que es algo muy complicado pero lo puede hacer. Este... A fin de que evitar que tu video se restablezca en cuestión. Si no recibimos una respuesta, y esto es importante acá: si no recibimos una respuesta de este, en este periodo, que son los 14 días, solo se restablecerá tus videos y quedará sin efecto la pendencia de su nacionalidad. Bueno, después dice reci recibir las notificaciones. Acá dice eh, sobre. Eh, lo que vaya sucediendo a medida de este tiempo eh, en estos casos de día si deseas proporcionarnos este, información adicional este, podemos, puedo, puedo hacerlo el equipo de youtube y acá aclara lo que yo puse lo, la contranotificación que algunas personas la hacen de una forma yo la hice de una forma muy personal y con toda la honestidad y este, eh, claridad que me parecía. Eh, Notifique, eh, que acá dice hola, solicito a quien corresponda que el vídeo retirado por error me sea devuelto a mi canal de youtube, ya que es contenido como dije hace un rato, Creado por mí con material de libre uso disponible en Google. Considero que quien solicitó la eliminación de dicho video lo hizo por equivocación. Deseando se si ha tenido en cuenta mi petición eh, y respetando las leyes de mi Estado y a quien envió este, este pedido atentamente César Rodríguez. Juro bajo pena de perjurio que creo de buena fe que la el eliminación del material se debió a un error y o, o una identificación errónea de material. Hago constar que me someto a la jurisdicción del Tribunal de Distrito Federal eh, de Distrito en el que se encuentra eh, mi jurisdicción. Eh, Está fuera de Estados Unidos, del Distrito Judicial que se encuentra en YouTube, y que aceptaré las diligencias del emplazamiento del reclamante. César Rodríguez, mi dirección. Y bueno, en eso estoy, gente. este... Intentando que este, YouTube, que haga intermediario y que de buena fe me puedan este, devolver el video muy bueno que hice sobre Facundo Cabral. Y que este canal no me moleste más, por favor. No me moleste más. Se sabe que es difícil a veces uno hacer contenido y que no, este, no tenga derechos de autor. Es difícil. A veces, a veces hay grandes empresas que tienen derechos de autor, es real. Yo he utilizado este video, fragmentos de películas, de música que tienen derechos de autor, que son originalmente este, creados por las empresas. Este. Pero bueno, no este es el caso. Este es un canal que, no sé si por error o porque simplemente quiso, intentó eliminar mi video. Yo le ju juro que estaba, le soy sincero que estaba muy cansado, muy cansado. Ya este, pensé que YouTube no me iba a aceptar este, mi notificación y que no iba a pasar nada. Ahora, en estos días, voy a hacer seguramente otro video informándoles qué va a pasar, si este, va a haber alguna otra acción o si mi video va a ser restablecido y mi canal va a quedar sin este falta, como debería ser. Espero que salga todo bien y, bueno, que este, la justicia del hombre y sobre todo la justicia de Dios que tengo acá atrás a mi Cristo, que yo tengo mucha fe en Dios, sea hecha realidad y que estas injurias, estas mentiras de este canal, como dije recién, que no tiene escrúpulo, que es un canal que solamente quiere este, facturar con un video. Mi video en cambio no, mi video no estaba monetizado, porque aquí mi canal no está monetizado, no estaba haciendo absolutamente nada, pero tiene una gran satisfacción de que el video del de, de querido Facundo Cabral tenía muchas visitas, muchos comentarios y su mucho me gusta y seguramente a ese canal no le gustó, bueno es la envidia, es la falta de respeto, la falta de ética, cosa que Facundo Cabral si estuviera en vida rechazaría de todas maneras, en fin dejando este tema de lado, les mando un abrazo muy grande y esperemos que salga todo bien, si tengo más novedades les voy a mandar otro video seguramente confirmando que eh, como la justicia Determine mi video, ha devuelto y siga todo a la normalidad que corresponde. Mucha fe en Dios y hasta pronto. Les mando un abrazo.